Me olvidé de grabar, <risa> pero bueno, tampoco hay, tampoco hay mucho que ver. Now you see me. Now you don't. <risa> Yo creo que meter RP es como un seguro para la cuenta Y si metes RP no te gane. Es algo así, me parece Y la verdad no tengo nada que esté en contra de lo que digo Hasta, hasta ahora no encontré a nadie que haya metido plata y lo hayan baneado Todo, A todos mis amigos que metieron plata nunca los Y La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría se cagan a puteadas contra. Un trato, eh, ¿Gastaste el parry por una E de Shaco? En minuto 4. ¿Me estás creando Bastante tonto, la verdad. Si te puedo sincero, sos bastante tonto, amigo. Esta skin me la regaló un amigo. Me la regalo Mati Mati, desde acá te mando un besugo En las bolitas que estoy maxiando a la W La no, gozumpe Ah, noob. Hey, you fucking noob. No paramos de comprar anti-healing. No debería. el la verdad es que son Porque atraso el pobre Spike. Sí. Eh, quizás perdí el canon. Puede ser. No Es que no entiendo por qué se gasta el parry en una E Es muy tonto Encima se deja pokear con las cajas Dios, es muy tonto escucho. Es realmente muy tonto Son muy pelotudos, hermano. No puede ser tan pelotudo. Uh justo hoy me tocó una skin de Team. En el caso de Teach Prime me salió la. Me salió una skin de Va, no me salió una skin de team. Me salieron. Me salió. Eh, ¿Cómo se llama? Listen FPX. Y tenía tres skins, la metí todos en el Ecuador, metí la de. Frostfire eh, o algo así, no sé cómo es. Eh, Renekton, una de Renekton. Creo que es la última de Renekton, no sé. Eh, la skin de, sea de Lee Sin ¿Y qué otra ¿Qué otra skin? De no me acuerdo. No sé, sea, pero una skin de pelotuda la he metido. Eh, y me salió skin de Timo Conejo. Y lo más gracioso que yo tengo la de... La de Timo Oveja. Entonces ahora tengo un tejón conejo y un tejón abeja. Es increíble. Para mí, la de abeja la mejor. No sé, la verdad es que nunca me gustó Timo. Me parece un personaje de mierda. Pero la de... La abeja me salió, me salió ahí haciendo reroll y entonces me la quedé y la de la otra bueno también no, no tenía opción. No, bueno, no, no, no, no, bueno No sé si está bueno esto de nuevo Creo que se gasta la Q No creo que se la gaste, no Es tonto pero no tanto Es que si se gasta la Q Puedo tirarle la E para aproxiar el este O sea, es Con la Mientras que viaja la E Por Dios, que pelotudo que es Mientras que viaja la E Él puede Él puede pegarme la Q Y me corta el Me saca la runa Entonces quiero que se gaste la Q para después tirarla la E No sí es una pelotuda. Es muy boluda. Mírala, lo hizo de nuevo. Es muy boluda. Cada cuánto tiene el parry? Cada 20 segundos debe tenerlo, ¿no? más o menos. Oops. Oops. Your turret has been destroyed. A little bit... Oh. ¿Cómo pero mucho te pego, pues no sé si, si. Me un nuevo. Pues divertido ¿Va en serio? No pensé que era aquí Pensé que era la boluda de meterse en el bus Va, creo que no se metió en el bus, ¿no? no Muy pelotudo el chabón No puede ser tan pelotudo realmente bueno, no, bueno pero yo un poco me confío lamentablemente me ¿no? gracias por el follow a ver, me queda bien el nombre, dame un segundín Gracias, Hook, gracias por el follow La Toto Chau, decime, por favor, que te pida esta torre Me baja la presión, boludo Si se te pide esta torre, me baja la presión, boludo Por favor, decime que se te pego la torre No, no me queda para el mítico, la con... Ah, bueno, puedo vender esto No importa <risa> little... la Hook, ¿cómo te va? Todo bien Bienvenido a mi canal de Twitch. O oh, de esas cosas. Ops. <risa> Un buen intercambio es un THX Nunca me voy a morir en esta partida Voy a jugar a no morir para que no pueda sufrirlo Que me es eso Eso me salió muy malo, me hizo horrible ahí No, para no, me voy a temer de armar Así que ya me lo saco del inventario Ey Ah, la Nico se murió siete veces ya. Bueno. Bueno. Genial. Lógico. Just a little bit closer. <risa> para, para, para, déjame emergir. 8 veces. Ahí no. No, Ahí está la cosa. No, no, bueno, total, no. Total, no, no estaba bueno ese, che. O sea, si querés doxelos, eso es lo que menos me importa. ¿Seguérdate? Así es como te fuiste doxeado de mi canal, pedazo de fracasado. Amigo, mi experiencia <risa> ¿Qué me Ah, quieren que blue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 la es de la lora. Bueno, está bien. This will be On you. Should have me, but I ¡Te lo dices en Google! ¡Ataca! ¡Ataca! Fuck. Here we go. <laughs> An enemy has been I don't seen. I in a This will be fun. <laughs> Porque fue el blue que menos utilicé en mi vida De ahí menos utilidad ese blue de mierda Fue increíble, realmente fue sorprendente Joke's on you! <sighs> down. March, march, march, march. <laughs> Mala. Muy mala. Yo <laughs> on はい、 ¿Un ha sido Así, quizá lo tuve. Quizá me tuve que mejorar el. el Mejais antes. Pero bueno. Se no fue. Vale, tengo que pegar. Uy, lo que pega. La puta que me parió. Joke's on you! Much, much, much. No te das una idea de la partida esa que te estás perdiendo Arr No, no, no, estaba la luz también Estuvo bien la ulti Aparte, si la gastado no importa, la próxima TF la va, a, la, va a, la va a volver a tener es lo mismo. Aparte... Eh, es, una ulti, es una ulti de mierda, la verdad. No, Shin tampoco que sea muy útil. <risa> Va a sacar otra Rullback. ¡Oh! <risa> pero Lara... Se está armando medio raro, no es letalidad, tampoco es crítico, es... medio medio Es la bull shin Lara, no sé si te diste cuenta, pero el de, este de los pedos no soy yo, ¿eh? sos vos que está poniendo los... los pedos en los puntos del canal yo no me estoy tirando pedos. Aparte mis pedos no son tóxicos. O no tan tóxicos. No sé si sabía. Jabolete, me gasté el seño sino el cronómetro. Dios, tenía que gastar ese Johnny, ¿as, boludo. Ahora puedo comprarme ítems. Por fin. 18 cargas del Mejai, boludo. ¿Quién lo diría? ¿Cuánto AP tengo? 420 AP. ¡Oh! ¡420! Arre. Ese partite, ese <risa> a ver, me voy a guardar el TP para tepearme al a la pasiva de SAC. Che, boludo, es necesario. Ah, bueno, ser es nivel 18. Bueno, da igual, pero es necesario. ¡Much, much, much, much! pasa que... ¿Qué, ¿Qué hago, boludo? ¿Me vendo el Mejais? No, me estoy quedando, no puedo comprar nada ya No tengo espacio en... el. En... En... Genial, boludo, va 2-11 y pego una banda igual de esa mierda Increíble ¿eh? Con diente en Ayur, la recalcada concha de tu re puta madre Criminal tengo nada más que decirte, de criminal. Sí, el Shin es un genio, boludo, la verdad Ultéanlo muy bien Ultéanlo en cada momento Muy preciso Ultis milimétricas en la cajita La cajita que se hace el sapo ¡Ay! Casi se hace la cajita. O sea, casi se hace el infarto. ¡Ah! Oh, la Nico se robó el este. What the fuck? La Nico se robó el... el... el no perdimos el game por eso. What the fuck? Wow muy, muy buena ulti Aún ya subo Muy bien Muy buena ulti eh, muy buena qué chabón hijo de puta ¿Qué me arma? ¿Qué hago, boludo? De verdad lo pregunto ¿Me venden highs? Es que venderme el mehides, ¿cuánto P tengo? 6, 17... Uy, pie... Me gusta mucho este juego, la verdad Es muy entretenido La verdad que tiene mucho sentido que ahora no pueda volver para atrás, la verdad Gracias, gracias League of Me caen muy bien todos Los quiero mucho Estoy en puto base Bueno, igual ni quería, me eso. O sea, pierde un montón de apellido, obviamente. Obviamente, sí lo quería. Pero bueno. Por Dios, qué mala que es la fiora esa, boludo. Muy mala esa fibra. Muy, muy mala. Eso es aquí, boludo La verdad que la Lux también es muy inteligente. No sé, yo creo que las R de Jim son mejores que las Q de Lux. No, mentira. Yo creo que las Q de Lux son mejores. Porque las Q de Lux, la, la, la, Q, la Q la puede spamear. La R no. ¿Entendés? Bien. no! Parece que perdimos. es una paja que vayamos a perder esto. Pero que jugué más o menos bien. qué sé yo O sea, no jugué re contra, re bien. Pero bueno, tampoco creo que haya jugado mal. 1200 de oro generé. Wow. Está bueno porque mi R no hizo nada. Muy bien, pero tengo un Anico que murió 12 veces, un Shin que murió 12 veces. cosa que peleemos la vamos a perder, yo el yo tiene el encima están tan feadísimo. la de la partida, la reconcha puta de mi madre. Boluda, minuto 45. ¿Por qué tengo tanto attack speed? Esto me da attack speed. No, algo me tiene que dar attack speed. No puedo pegar tan rápido. Esto, no, esto, no. ¿Por qué tengo tanto attack speed? Me tengo me cambio algo de la build que dicen. Yo creo que no. Yo creo que así está bien, pero bueno. The jokes on you. Just a little bit closer. Up again! No, la terminaba. Oh, la promo. Bueno, no me morí por lo menos. La promo, che. No. ¿Qué pasa?